Eres tú quien tiene mi razón Eres tú quien tiene mi verdad Y te entrego a ti mi corazón Es a ti a quien se puede amar He sufrido otra desilusión, no sé cuántas se avanzan, Señor. Y te pido que lo mí y llena mi corazón de mí y dame de tu amor. tú eres todo para mí, y mis días no tenían sentido, mucho llanto y muy afligido, y levanto mis manos a mí, y te pido Yo ya estoy muy afligido y levanto mis manos a ti y te pido que ores. No Te pido, te pido, te pido. Gracias, muchas gracias.